parte del tema de hoy, vamos a tratar sobre el Arca de la Alianza. Lo que os voy a contar va a ser muy breve, solo como a título de introducción. Estuvimos hablando sobre los hallazgos de Ron Wyatt, eh, un arqueólogo aficionado que halló cosas impresionantes, de las cuales nosotros ya presentamos anteriormente. Y hoy vamos a centrarnos exclusivamente sobre el apartado que él también dice que encontró, el Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Vamos a hacer un breve resumen. El Arca de la Alianza era el objeto más sagrado que había en el Templo de Dios. Primero, fue llevado en el tabernáculo, la tienda que desmontaban, iban llevando por el desierto, finalmente se puso en el Templo. ¿Y qué había en esta Arca? Esta Arca contenía los diez mandamientos de Dios, contenía la vara de Aarón, con la cual se hicieron los milagros de cruzar el Mar Rojo, y otras cosas, o sea, daban un golpe, Aarón daba un golpe, y pam, se abrían, perdón, Moisés daba el golpe, se abría todo, y además contenía en una pequeña vasija, en una urna, el maná, con el cual, llamado pan del cielo, se mantuvieron durante 40 años el pueblo hebreo por el desierto, era su comida, que además enseñó una gran lección al pueblo hebreo, porque antes de recibir los diez mandamientos, el maná caía diariamente y el viernes caía una porción doble que ellos podían coger. Durante cada día si ellos eh, cogían más se abusanaba, pero el viernes eso no pasaba, era un milagro, porque el sábado no caía, con la cual cosa ellos ya tenían que recordar el, el mandamiento de siempre, desde la creación del mundo, de observar el sábado como el día de reposo, sin labores, dedicada exclusivamente a Dios, santificar ese día. Y esto estaba como una enseñanza ya, antes de recibir los diez mandamientos en los cuales, como estuvimos mostrando también en estudios bíblicos, el sábado ya se marca como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Todo esto es lo que contenía esta arca. El arca desapareció en un momento de la historia, justo cuando eh, los ejércitos del rey de Babilonia destruyen el templo, se llevan todo lo que pueden de allí, todos los utensilios, hasta el punto en que el arca no se cita más. Curiosamente, hay muchas personas que van diciendo que el arca está en Etiopía, está en otro lugar, etcétera, etcétera. Bien, lo que vamos a mostrar hoy es realmente impresionante sobre los vídeos de Ron Wyatt. Me gustaría que estéis muy atentos a ello. La verdad es que cuando hemos podido comprobar los hallazgos que este señor hizo, con pruebas, bueno porque hemos de dudar de que esto también sea cierto, ¿no? Pero aún y así, antes de generar, eh, o mejor dicho, de mostrar el, el vídeo, que es una filmación muy muy impresionante de todo lo que él encontró al respecto, quiero leeros un texto bíblico que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bien, tiene que ver porque veréis una experiencia que se narra aquí, en el libro de Daniel capítulo 10, versículos del 5 al 11, que tienen muchísimo que ver con algo que le sucedió a Ron Wyatt. Yo personalmente no he visto en ningún momento que ni él ni nadie cercano a él haya considerado este texto como una prueba de que lo que le aconteció a él provoca que sea una realidad. Pero a mí, cuando enseguida me vinieron a la mente las escenas que él narra, me recordó un texto bíblico en el cual sucede algo...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 esto que le acontece a Daniel y a gente que estaba cerca a él, vamos a ver cómo a Ron Wyatt le, pareció, le, le sucedió algo prácticamente igual. Bien.